Narsil, la espada con la que Isildur cortó el dedo a Sauron y que fue reforjada como Andúril, se basa en una popular leyenda. En la saga de los Bolsungos, Odín aparece en la corte del rey bolsum y clava una espada en un árbol. Solo su hijo Sigmund puede sacarla, pero su cuñado la codicia. Esto lleva a varios conflictos donde Sigmund sale victorioso pero, en su enfrentamiento con el rey Lindy, Odín rompe la espada. El enano Regin reforjaría la espada para su hijo Sigurd hijo de Sidney, pudiendo derrotar al dragón Fafnir que custodiaba el tesoro familiar del segundo. Este relato no solo inspiraría el retorno del rey, sino la aventura de Glyder.